Ahora, bueno, en paz vamos a sumar series de potencia, ¿vale? Tenemos ya hecho un vídeo que hizo Frank, que la verdad es que os recomiendo que lo veáis porque está muy bien y además ayuda a ver el campo de convergencia. Pero vamos a hacer otro ejercicio en el que tenemos que sumar esta serie y con el resultado que tenemos vamos a tener que sumar otra serie un poquito más difícil. Entonces, ¿cómo empezamos? Tenemos que sumar la serie de n igual a 1, hasta infinito, de n por x elevado a n. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar siempre a partir de una serie, una serie numérica, que es esta, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de x elevado a n. Es una serie de potencia pero esta sí conocemos de suma. Porque si nos fijamos, esta serie es una serie geométrica, que si os recordáis tiene esta forma, a por, vamos a poner, desde n elevado, desde n, n, un índice, a por la razón elevado a n, ¿vale? Si os acordáis, la suma de esta serie, eh, su suma era... El término primero, vale a su n, partido 1 menos la razón. Entonces, la suma de esta serie, considerando que es una, suma, es una serie geométrica, donde a vale 1, la razón es x, entonces su suma valdrá el primer término, que es a su 1, es decir, n vale 1, es decir, x elevado a 1, que es x. Y abajo, 1 menos la razón. En este caso, la razón, que es lo que está elevado a n, es x. Por tanto, 1 menos x. Ya conocemos la suma de esa serie. Por lo tanto, hemos no avanzado bastante, porque ya tenemos un, una herramienta a partir de la cual trabajar. Porque sabemos que la serie de potencias se pueden derivar e integrar. ¿Cómo? Eh, derivando e integrando respecto eh, al x elevado a n, ¿vale? Como dice Frank igual en otro vídeo. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos un n multiplicando por x elevado a n, que si aquí derivamos, Podemos acercarnos a esto, ¿verdad? Porque si aquí derivamos, está claro que si derivamos aquí, aquí también tenemos que derivar, ¿vale? Se, se cumple. Entonces, si derivamos aquí, tenemos sumatorio de infinito desde n igual a 1, n baja abajo, x, y le restamos 1 al al, este, al exponente. Entonces tenemos n por x elevado a n menos 1. Deriva simplemente. Y ahora tenemos que derivar al otro lados que es la derivada de una fracción que es en derivada de lo de arriba, 1 por 1 menos x, menos el primero sin derivar, por en la derivada del segundo, menos 1. Por lo tanto, allá abajo, como siempre, 1 menos x al cuadrado. ¿Verdad? Ahora podemos ver un poco porque este menos, con este menos se hace un más, menos x más x, arriba nos queda simplemente un 1. Y abajo, 1 menos x al cuadrado. Tenemos que esto vale esto. Pero si seguimos operando, aquí tenemos n por x elevado a n. Y nosotros tenemos aquí x por n elevado a, uh, perdón, por x elevado a n menos 1. Si operamos aquí un poco, x por n elevado a menos 1 es lo mismo que x por n por x elevado a menos 1, ¿verdad? Propiedad de la potencia. Pero también sabemos que esto es lo mismo que decir, x elevado a n. Partido la inversa de X, ¿verdad? 1 partido de X. Y esto de aquí, si lo vemos aquí, si queréis, sumador infinito desde n igual a 1, de n por x elevado a n, partido de X, este 1 partido de X no depende de N. Por lo tanto, podemos sacarlo fuera de la serie, como si fuera una constante. Por lo tanto, aquí nos queda un 1 partido de X. Y tenemos, seguimos respetando la igualdad, que su suma vale 1 menos x al cuadrado. Depende del, del x que consideremos aquí, la suma va a dar una cosa distinta. Y entonces, si nos fijamos aquí, ya tenemos lo mismo. Solo nos falta encargarnos de este x, que como aquí está dividiendo, pasa a multiplicarnos. Por lo tanto, este x que está aquí dividiendo, pasa aquí multiplicando. Entonces ya tenemos nuestra suma de esta serie. La suma de esta serie es tan sencilla como x partido 1 menos x al cuadrado. ¿Habéis visto qué sencillo? Eh, simplemente igual, eh, según lo que tengamos aquí, partimos siempre esta y conocemos su suma y vamos derivando, integrando y utilizamos sus propiedades para llegar a la que nosotros queremos. Ya os digo, si deriváis aquí, deriváis aquí, si integráis aquí, integráis aquí, ¿vale? tenéis que respetarlo siempre. Vamos a usar este resultado que hemos tenido para sumar una serie, que ahora os voy a enseñar con él, y veréis que también está muy curioso, ¿vale? Bueno, entonces este patrón nos dice que sabiendo esta suma, sumemos esta serie. El sumador de, de, de, de, de n igual a 2 hasta infinito, de menos 1 elevado a n más 1, por n partido 3 elevado a 2n. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir esta serie en algo parecido a esta, n por algo elevado a n, porque que ya, sustituyendo la x por algo, sabemos que se suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar un poco esta expresión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sumatorio es infinito de n igual a 2. Si nos fijamos, menos 1 elevado a n más 1, es lo mismo que decir, menos 1 elevado a n por menos 1, ¿verdad? Entonces tenemos menos 1 elevado a n por menos 1 por n, partido. Y podemos simplificar también un poquito más con la potencia esta, ¿verdad? Porque 3 elevado a 2n es lo mismo que 3 elevado a n por 3 elevado a n, y es lo mismo que por la propiedad de la potencia, o consejo que veáis el vídeo para tenerlo más claro, operamos dentro 9 elevado a n. Entonces, ya hemos simplificado un poco más la serie. Vamos a seguir. Borro esto. Y entonces tenemos este menos 1 ya no depende de n, ¿verdad? Podemos sacarlo aquí como una constante. Vamos un poquito más abajo para que haya espacio. Sumatoria. Bueno, perdón, no si me, si me voy a sacar. Sacamos el menos 1. Sumatoria, hasta el infinito, de n igual a 2. De menos 1 elevado a n por n partido 9 elevado a n. Y ahora vamos a hacer una cosa. Si acordáis, por la potencia, dos potencias de distinta base elevado a mismo misma exponente, era lo mismo que decir, sumatorio, perdón, el menos 1, no se nos me olvide, menos 1 por el sumatorio desde infinito de n igual a 2 de menos 1, lo voy a poner de otra forma para que lo veáis más claro. n por menos 1 menos elevado a n. Y ahora esto se parece un montón a esto, ¿verdad? Porque hoy tenemos n por algo x, x elevado a n. Entonces ya está, ya lo tenemos. Pero cuidado, aquí tenemos un índice n igual a 2 y un índice n igual a 1. Podemos igualarlo porque hay dos lados, dejar este a 1 o dejar este a 2. Yo voy a dejar este a 2 porque es más sencillo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Es sumatorio El de infinito, infinito de n igual a 2, de n por x elevado a n, será igual al sumatorio del infinito de dn igual a 1 de n por x elevado a n menos el primer término porque si no lo consideraremos dos veces entonces sería el primer término 1 por x elevado a 1, x menos x pero es que esto ya lo conocemos y vale x partido 1 menos x al cuadrado y el menos x por lo tanto, ahora aquí lo único que tenemos es en vez de x, menos 1, menos por lo tanto, Sabemos que eso suma E, el, el menos 1 sobre todo. No os olvidéis, ya tenemos. Menos 1 noveno. Partido. 1 más 1 noveno al cuadrado. Menos. Menos por menos. Más 1 noveno. Operamos un poco. 1 más 1 noveno. menos, ¿verdad? 10 novenos. Pero el cuadrado será 100 partido 81. Operamos, bajamos el denominador de numeradores, numerador, el numerador, el numerador el denominador sube y denominador baja. Por lo tanto tenemos el menos 81 partido 900. Esto se puede simplificar. Si dividimos entre 9 nos queda 9 partido 100 Y ahora Menos 1 partido Menos 19 partido 900 Y menos con menos La suma nos da De esta serie 19 partido 900 y aquí tenemos la suma de esta serie que parece tan rara usando la suma de la serie de potencias que hemos calculado antes. Espero que os sirva para cuando os guste de este tipo y si queréis de más el tipo de ejercicio de esto o lo que sea, mantenéis no más capítulo ¿vale? Vamos a